Ministro, senadora Jiménez. Gracias, presidente. Absorber nos dice, señor ministro. Señor ministro, primero nos dijeron que no iban a rescatar las autopistas. Asimismo, lo decía usted en 2016 cuando afirmaba que, que no iba a haber rescate de ningún tipo. Su antecesora en el cargo, Ana Pastor, también nos dijo en 2014 que el rescate nos iba a costar a los ciudadanos cero euros. Bien, Ahora vemos que ustedes nos mintieron, y digo nos mintieron porque sabían que el rescate estaba atado y bien atado cuando firmaron la cláusula de responsabilidad patrimonial de la Administración, una auténtica red de protección pública para que, en caso de quiebra, el Estado se haga responsable del coste del rescate. Si hay beneficios, se los lleva la empresa muy bien, si hay pérdidas, no pasa nada, las repartimos, las pagamos entre todos y saneamos la empresa. Un negocio redondo, un negocio con red, reservado, eso sí, solo para algunas grandes empresas amigas del Partido Popular, como SACIR, FCC, ACS. Esa red protectora no se la ponen ustedes a las pymes y a los autónomos, que son el 90% de las empresas de este país y los que lo sacan adelante día a día. Cuando una pequeña empresa, una pyme o un autónomo y hace una inversión, y fracasa, no acude el Partido Popular a rescatarla. Pero lo cierto y verdad es que ese rescate, llámele absorción o llámele rescate, es que ese rescate se va a pagar y que lo vamos a pagar desde el bolsillo de los españoles y de las españolas. Es que no sabemos ya la historia, señor ministro, igual que sucedió con el rescate a la banca, que nos mintieron y que, por cierto, ya nos está costando más de 60.000 millones de euros. Es un modus operandi propio de sus gobiernos que consiste, como ya sabemos todas, en socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Y digo que lo sabe la ciudadanía porque la ciudadanía es la que lo sufre. Lo que nos gustaría que nos dijera también, señor ministro, es cuánto nos va a costar la broma. Porque, según a quien preguntemos, la cifra eh, varía. Eh, su, su ministerio ha ha hablado de 2.000 millones de euros, el Tribunal de Cuentas habla de 3.800 millones de euros y eh, los fondos tenedores de deuda parece que barajan la cifra de 4.500 millones de euros. Y otra cosa que tampoco nos ha dicho eh, y que nos gustaría que nos aclarase, señor ministro, es eh, si su Gobierno va a permitir que sean las mismas empresas que llevaron a la quiebra a las, a las autopistas quienes se vuelvan a postular eh, en los nuevos concursos de licitación. Es decir, si van a licitar de nuevo las, las autopistas rescatadas para devolverlas ya saneadas por, con el dinero de todos los españoles a las, y devolverlas a las mismas empresas que las llevaron a la quiebra. Porque es que son, es lo, lo que tememos que van a realizar, que van a hacer su gobierno. Vaya terminando, señoría. Sí, presidente. Eh, señor ministro, la ciudadanía española está harta de pagar... Los negocios ruinosos de los amigos del Partido Popular. Diga usted, eh, por eso le pedimos que diga usted ahora la verdad y nos reconozca si este, si en este negocio va, es un negocio en el que se pone por Termine, delante el señoría. interés el interés de las mayorías de ese país o solo el de sus empresas amigas. Muchas gracias.